Hola amigos del canal, hoy vamos a jugar a un juego que se llama el incidente de navidad ¿No sabemos de qué? ¡Vamos a por él! Muy bien, empezamos eh, Prometí que los juegos de navidad pues iba a salir así vestido, ¿no? disfrazado Pues venga, vamos a sentir el espíritu navideño eh, bueno, eh, volvamos al juego. Hemos salido en un paraje natural. Y, y vamos a ver qué es el incidente de Navidad. Hombre, nuestra amiga la linterna. Un regalito que nos han dejado. Y es de día. Pero bueno, seguimos está como medio amaneciendo o atardeciendo y... ¡Ah, mira! Llegamos a la casita que se ve en la portada del juego en el inicio en el menú de inicio a ver qué diablos nos espera ahí qué bonitos los bastoncitos hay más lo que nos espera, aquí, verás tú porque se oye ahí de, de fondo como un retumbo de sonido Entra en la casa pulsando E Uy, aquí parece que ha venido una avalancha, ¿no? Entramos directamente desde la calle Y estamos aquí dentro Tenemos aquí unos cuadros pixelados Parecen los, como los Van Gogh Pero modificados y no hay nada que pueda coger, hay un espejo. Podré ver. No. No me veo. ¿Qué hago aquí? Vamos a probar por este lado. Entrar a la habitación. Yo he sentido un sonido, ¿eh? Radio, salen otros juegos. Los regalos, qué juego más raro. Vamos a la cocina, toda la cocina. Eh, un cuchillo y sangre. Salimos y bueno, vamos a probar aquí. Tenemos un ascensor en casa, un ascensor en una casa tan, bueno, a, digamos así, aislada. Qué raro. Entramos la habitación, aquí no hay nada. Seguimos. Pero nada y no dice nada el cursor. Yo estoy temiéndome ya que no venga un susto aquí o algo. A ver, a la vuelta El mismo cuadro de abajo y aquí otro cuadro puerta cerrada. Pues media vuelta. bien a, ver, a, ver, a una llave mírala aquí está la llave vamos para allá me pone nervioso el ruido de las puertas cuando cierra. ¡Ostras! ¡Ostras! Una cruz donde... ¡Bah! Ahí han puesto a... ¡Yo a una sala de tortura! ¿Y qué ¿Quién ha tocado? ¿Y qué hacemos aquí? No puedo coger nada. Están tocando. ¡Ostras! ¡Mira aquí este! un cepillo de carpintero, lo conozco aquí hay una trampa una trampa, o una celda Dios santo quién es el loco que está aquí Habas descubierto la guarida secreta de este loco hay un regalo para ti debajo del árbol ¡Ostras! Vamos a ver el árbol. Aquí. ¿Qué es eso? ¿Muñeco vudú o qué? ¿Qué está tocando a la puerta? tengo que abrir oh, oh, esta vez el ascensor ya no está o sea no ha llevado a otro sitio y aquí hay sangre y la linterna se mete en las paredes un bug, pero bueno O llorando que laberinto, que a vos, la sangre. Hay sangre aquí. Verás todo el susto que nos va a dar esto. Que no encuentro nada al final para acá hay más camino aquí no, hay algo también pero no puede tener final y por aquí Yo ya me voy a perder Hay un rastro de sangre y empiezan los tambores, una puerta. algo que no entendido gracias por jugar a ti por hacer el juego pero Santa Claus hemos ido a una casa, no sabemos a qué había un loco dentro no sabemos por qué no ha podido matar antes, no sabemos por qué y luego hemos aparecido en un laberinto, no sabemos por qué y al final le hemos tenido que buscar nosotros nuestros propios asesinos, no sé por qué ni idea qué pensáis yo un 5 sobre 10 me ha dejado ni fun ni fa los sustillos bueno pero el juego no tiene una historia que diga bueno pues tienes que ir a la casa algo o es tu casa y nota algo no sé, no dice nada simplemente tienes que seguir los pasos hasta que te mate o sea como que tú mismo vas tu muerte no me ha gustado un 5 sobre 10 así que espero que les haya gustado aunque sea el vídeo y nos vemos, chao y hasta la próxima.